Nuestro planeta está sufriendo los estragos de la sobreexplotación de recursos que la modernidad y la tecnología requieren. Esto ha originado que exista una cantidad exorbitante de contaminantes que están comenzando a pasar factura sobre los ecosistemas que aún nos quedan. Los científicos calculan que de seguir a este ritmo, en 40 años habremos destruido la mitad de los recursos naturales del planeta. La ciencia ha volcado sus esfuerzos para contrarrestar los efectos de la huella ecológica que estamos provocando. La Cátedra Cumex de Química, Mario Molina, da cuenta de los esfuerzos que en México están realizando las universidades para crear tecnología que pueda medir la contaminación y desarrollar sistemas de cómo tratarla. Estos procesos de purificación se están desarrollando en los laboratorios de investigación que la red de instituciones ha propiciado como respuesta a las carencias que se tienen en este ramo. La sinergia que se ha alcanzado permite tener expectativas con respecto a los efectos positivos que las investigaciones en materia de descontaminación están alcanzando. Enfocada principalmente al desarrollo y el establecimiento de métodos analíticos que nos puedan ayudar para poder caracterizar sitios contaminados, encontrar algunos contaminantes que como algunos ya sabemos, eh, causan algunos efectos adversos debido a su toxicidad, a su persistencia y a su bioacumulación, como en el caso de los plaguicidas, en el caso de los hidrocarburos, eh, los metales pesados y un sinfín de listas de sustancias químicas que generalmente se están emitiendo al medio ambiente sin un control o sin un manejo adecuado. Esto sumado al exceso de los en el uso de los recursos naturales eh, no tenemos, por ejemplo, socialmente un control sobre eh, el agua que utilizamos, el suelo que utilizamos para la eh, producción agrícola o para el uso del suelo en general. Eh, el nivel de contaminación que también generamos a partir de fuentes móviles o fuentes fijas en nuestras ciudades o en nuestras eh, ciudades conurbadas. Eh, esto genera una contaminación generalizada, tanto por el crecimiento poblacional, por las necesidades que tenemos día con día para hacer un ambiente mucho más amigable en donde los humanos podamos habitar, y por otro lado, también las demandas de, de estos retos o problemas ambientales que se nos están presentando, como es el cambio climático, eh, las enfermedades transmitidas por vectores, ya como es a, ahorita originalmente de moda lo que es el Zika, el chinkunguya el dengue, eh, todo lo que a nosotros nos hace que este ambiente que tratamos de construir lo más amigablemente posible, pues tiene un costo tiene un costo y el costo es el uso de sustancias químicas que a su vez contaminan nuestros mismos recursos que son necesarios para nuestra vida y por consiguiente pueden también causar efectos adversos tanto en humanos como en biota como en, en la calidad de vida de, de muchos ecosistemas. Y actualmente me encuentro laborando en un trabajo un proyecto sobre tratamiento de aguas eh, contaminadas en este caso son lixiviados provenientes de relleno sanitario Y la contaminación del lixiviado normalmente es o es muy muy influyente en la contaminación del agua pozos, aguas subterráneas eh, corrientes de agua, cuerpos de distinto tipo y la importancia de este trabajo es encontrar una solución a una problemática poco atendida como son los lixiviados eh, del país se conocen muy pocos este, rellenos sanitarios que le den tratamiento a sus lixiviados producidos por la basura y en este caso eh, yo propongo una solución eh, bastante, una alternativa bastante económica y sustentable que viene de los mismos residuos sólidos de la misma basura que dará tratamiento a los lixiviados que genera eh, gran parte de este trabajo se basa en los microorganismos presentes en la basura los microorganismos con una gran aclimatación a los contaminantes presentes en los lixiviados pueden degradar o pueden consumir lo que son los contaminantes presentes y bajar básicamente la carga orgánica o la carga contaminante en este caso. Los dixiviados son muy integrales en sí, tienen, tienen contaminantes desde pesticidas, este, compuestos orgánicos persistentes, eh, pueden tener también metales pesados. Y por eso son tan complejos, tienen, tienen, una, tienen una integración muy grande de todos los contaminantes que puede haber en, la, en, la, en los residuos sólidos. Y para este caso siempre, siempre se trabaja una alternativa sustentable, pero yo espero encontrar no solamente la alternativa sino también algo que sea económico y sobre todo esté al alcance de cada, de cada localidad, de cada, de cada población. Además de las pruebas realizadas en los bioreactores, también se realizan parámetros fisicoquímicos y microbiológicos para saber con certeza la cantidad de material contaminante eh, removido o, en este caso, degradado. Y todas estas pruebas se pueden realizar en un laboratorio como es el de Área de Procesos de Avanzados de oxidación, donde trabajamos normalmente. Y aquí se realizan pruebas fisicoquímicas sobre los parámetros a realizar, como DQO. DBO o otros parámetros como color, tan sencillos como color. Y aparte de ello, también se realizan pruebas este, de oxidación avanzada, en procesos PENTON, procesos eh, de, de, de oxidación anódica. Y este es el laboratorio más adecuado dentro de las instalaciones. Bien, esto es el laboratorio donde normalmente se realizan las pruebas fisicoquímicas para saber qué tanto se han tratado las aguas contaminadas. Eh, uno de los procesos comúnmente utilizados dentro de dentro de esta rama es la DQO, la demanda química de oxígeno, y esta es mi compañera está realizando DQO actualmente, y además de eso, este, también se, se hace por ejemplo color, eh, para, para es un parámetro físico nada más para determinar visualmente qué tan aceptable es es un líquido, pero tampoco el color es influyente en saber qué tan contaminante está. El DQO es sí es un sí es un parámetro que nos determina qué tan contaminado se encuentra en este caso este, lo que sale de un bioreactor por ejemplo o lo que entra y además de esas pruebas también se realizan este, otros trabajos eh, de este lado estamos trabajando con procesos Fenton y este, tenemos también procesos de oxidación avanzada como oxidación anódica El diseño, construcción y calibración de un simulador de lluvias este, el cual consiste en un sistema que me permita controlar otras variables como es intensidad, duración y uniformidad de la lluvia. El sistema este, consiste en una especie de 16 detrás de tubos de PVC de policlorato de vinilo, los cuales están perforados con orificios de 0.8 milímetros, lo que me permite generar desde gotas hasta una lluvia. La importancia de conocer lo que es el efecto de la erosión del suelo a causa de las lluvias es debido a que el suelo juega un papel muy importante para los diferentes factores que, que en él se desarrolla. Uno de estos problemas que ocasiona la erosión del suelo es el arrastre de la materia orgánica que hay en este disminuyendo los efectos, o disminuyendo los efectos que pueden este, ocasionar en la agricultura ocasionando que la seguridad alimentaria se vea afectada porque los suelos han quedado infértiles por el arrastre de estas partículas a, a otros lugares en lo que respecta a la erosión del suelo en lo que respecta a lo que es infiltración es importante porque se evalúa la cantidad de agua que se ha ido por debajo de este y qué problemas puede ocasionar en Lugares donde se acumula porque el suelo se pierde su capacidad de campo para estar absorbiendo mucha agua en muy poco tiempo. El trabajo doctoral consiste en la evaluación de algunos contaminantes, metales pesados y compuestos orgánicos persistentes eh, para la caracterización de tejidos de pez diablo. Eh, actualmente estamos trabajando en la caracterización de metales pesados. Eh, esto consiste primeramente en conseguir el material biológico eh, que fue capturado en la reserva de la biosfera Pantanos de centla en el estado de Tabasco, en donde la invasión biológica de este pez ha, ha comenzado a, a desplazar especies de interés comercial, generando un problema regional para las, para las comunidades rurales que hay de este estado. Eh, como intervención, nos, lo que nosotros estamos realizando es generar una caracterización de estos con, de contaminantes porque este, el tejido de este pez está propuesto para el, para el consumo humano. Entonces esto genera al no tener conocimiento de la carga de contaminantes genera un posible problema de salud. Es ahí en donde nosotros estamos interviniendo para este, evitar que, que sea puesto dentro de las políticas públicas sin el conocimiento de, la, de los contaminantes. Esta es la generación de conocimiento. Generamos conocimiento que puede ser utilizado por, las, por los tomadores de decisiones. Aquellos interesados en emplear estas estrategias pues, este, decidirán a través de nuestros resultados si, son, si es apto para el consumo o si es necesario realizar otro tipo de investigaciones para generar una alternativa de aprovechamiento. Ahora tenemos que hacer conciencia del futuro para que nuestro planeta pueda recuperar su equilibrio concediendo a la experiencia científica el papel preponderante que debe tener ...para la solución de conflictos que afectan la región. Los alcances que se deben de tener... ...gracias a las investigaciones científicas... ...están a la espera de poder tener un impacto... ...en las políticas públicas. Una vez más, la ciencia ha demostrado... ...que es capaz de alcanzar las respuestas... ...que el ser humano necesita... ...para dignificar su estancia en este planeta... ...y nos corresponde a nosotros... ...cumplir con nuestra parte la conciencia de la necesidad de servir, un hacha.